¿Qué tú ahí! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, Gracias por permanecer con nosotros acá en de Mañana. Llegamos al momento del café caliente, la entrevista central y nos place a recibir a Richard Tejada. Es el regidor más joven del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Buenos días, bienvenida de mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, Muy bien. Richard. Muy bien. Buenos días, eh, gracias por invitarnos a este tan visto programa. Déjeme decirle que antes de salir a las labores eh, me doy banquete mirando... Los conocimientos y las informaciones que ustedes. Muchas, gracias, Muchas Richard. gracias, Richard. Richard, te dice que tú eres regidor que más viaja. Cuéntanos <risa> Mira, a qué se deben todos esos viajes. Lo fuera que pasa del es país. que yo soy parte de la IUCI, la Juventud Social Demócrata. Entonces, estos viajes son de capacitación, porque es lo único que a, a los regidores y a los funcionarios públicos nos quedan cuando organismos internacionales te seleccionan entre muchos. Y, y la, la última comisión que fuimos a China, éramos 14 regidores. Y de cientos y tantos de, de regidores del país, yo era uno de esos 14. O sea, para mí es un privilegio que una institución como la IUCI, ya en cinco viajes que ha establecido, me haya seleccionado en tres. O sea, en vez de cuando me hablan de, de los viajes, en vez de sentirme mal, yo me siento privilegiado porque de tantos regidores del país, y que tú, de cinco viajes que han hecho esa institución internacional, primero te esté viendo como un posible vicepresidente internacional y segundo, te selecciones de tres de cinco, para mí es un privilegio. De verdad de que De hecho, sí. es un privilegio viajar. Viajar es un, una decisión. <ríe> y más cuando esas instituciones gastan en, en ti, en tu capacitación y en tu formación. Y porque bien. el viaje a China se gastó unos 20 mil y pico de dólares en 30 días que duramos hospedados en, en hoteles de lujo, en viajes. O sea, y la UCI lo invirtió. UCI, la UCI, UCI lo invirtió en ti. Es, le está bueno, invirtiendo la juventud vamos? porque cree en la juventud y cree en la capacitación de los jóvenes y que somos el futuro del país. Correcto. Bueno, en, esa, en ese futuro vimos que, que usted fue a una comitiva de la juventud que el ¿La dirección o la, el Ministerio de la Juventud invitó al Palacio? Ese otro, porque como que, mira, es también recibible porque nosotros siempre decíamos que el Premio Nacional de la Juventud estaba para un sector peledeísta. Y nos inscribimos el año pasado, ganamos el municipio, Ganamos la, el, el, el premio municipal de la juventud y también ganamos en lo nacional. Entonces, esa comitiva que ganamos de 40 y pico de jóvenes, ya no, ya, ya no como, como regidor, sino pues la, la, la, yo participé la en el liderazgo político. Porque de la nada. Como joven. Como joven, y porque el renglón se llamaba liderazgo político. Entonces, de la nada hemos llegado a nuestros 35 años, 36 años, a la regiduría. Y hemos venido desde ser un simple miembro hasta pasar por presidente de zona, presidente municipal ahora mismo, vicepresidente nacional de la juventud. Eh, y ellos no le quedó de otra que premiarnos. Entonces, a esos 40 que ganamos lo nacional, el presidente, yo que me llevé o de él, o, no, o no, me sentí halagado porque yo estaba dentro de los 40 jóvenes destacados del país. Y el presidente premió con una beca a lo que querían. Y yo, a mí como me faltan siete materias para graduarme, yo opté por una computadora para entonces eh, tenerla ahí. Sí, fuimos, sí, es un premio, son premios. Ahí ah, estaba bien. dentro del PRM. Aquí había más. De, más dentro más, dentro más, del tal. PRM estaba una diputada que es Gloria Reyes. De aquí estaba el vicepresidente de la juventud de, del municipio, Brian Lee. Había unos, cuantos había? Yoseline. Exactamente. De aquí habíamos eh, ocho jóvenes fuimos de aquí. De, de la provincia. De la Luis. provincia. Exactamente, entonces, rehabilitación. en vez de yo sentirme mal, me siento halagada porque tú, cuando tú contrario pero destacan me tus entiendo, virtudes, yo no entiendo tus dos reacciones a las preguntas no, porque, porque ahora, nadie te está haciendo no, sentir mal. No, pero no. no ustedes, lo que pasa es que en las redes, ah, primero vieron bueno, mucho, de lo veía. Yo me estoy viajes. preguntando ¿a dónde sí, porque, que está la presión. Claro, porque. claro. No, pues yo me, me gusta porque. Cuando lo contrario, ay tenés... que tú traes contigo una sí, serie sí, una de predisposición realmente, sí. ah, una ah, predisposición. <risa> ya, ya. No me gusta porque pues, cuando Pues mira, vamos a hacer algo que nunca lo he pedido. Sí. Respira profundo. <risa> y, y, y entremos allá. aquí. Ya sí. Porque el, lo que el premio es una, es una distinción Claro, claro, yo lo sentía así Claro, no sé claro. claro no y te felicitamos como, nada, nada. Lo único que ya este es el último año Porque ya cumpliste ah. los 36 Yo creo que ya no, no te... No, ahora vamos a hacer una trinchera dentro de los adultos <risa> ah, bueno. Para seguir haciendo las diferencias Como lo prometimos en campaña Y como lo hemos hecho Y nuestra hoja de, de servicio y otra hoja de vida está ahí Richard, tenemos que entrar en materia claro. Recientemente 16 de agosto es el tiempo o la fecha que se estipula por ley para que los consejos de regidores elijan un nuevo bufete directivo. A usted como regidor más joven, que es la característica que se emplea en, la, en el sistema de elección de esos consejos, y el regidor más viejo o de mayor adulto, edad, más adulto. Respeto para el. Perdón, <risa> Perdón <risa> profesor Marino. <risa> Se me fue, tuvo un laxo. El más adulto. El más adulto de todos los regidores le corresponde entonces presidir. Presidir la votación. Explícame esa primera etapa antes de entrar a los detalles. Esa experiencia. No, para nosotros es una gran responsabilidad porque inmediatamente el alcalde hace su rendición de cuentas entramos en lo que es la parte de la votación. Entonces, eh, requiere de que se, hasta se cambie. De, de, de, el mandato porque el presidente de turno tiene que cederle la silla al, al, al regidor de, de mayor edad y nosotros fugimos como, como el secretario de la sala para entonces eh, comprobar el quórum, para recibir las boletas, que es el caso que nos corresponde, contarla, eh, distribuirlas y luego con los sobres sellados eh, públicamente de, eh, de poder leer la, la votación de cada quien. Ha sido muy bonita experiencia porque es una responsabilidad. El primer año yo decía como chance que hasta los nervios me traicionaron porque hasta la copa de agua la, la boté encima echí, de uno echí. de los papeles y hubo todo el mundo estaba porque teníamos todos teníamos tensión, aunque estaba definido cuál era el escenario, quién iba a ser vicepresidente y quién iba a ser la presidenta. Pero como es primera experiencia, nosotros vinimos y pero ya, ya hemos ido controlando porque a, a, a, a, a través del tiempo uno va aprendiendo y va formando, y sí, las mismas capacitaciones te van enseñando de cómo tú debes hacer todos los procedimientos. Correcto. Y bueno, ya ahí habían dos planchas definidas. La de A, ahora. La in, eh, por supuesto, en las elecciones de ahora, y quedaron empatadas, la, también la ley contempla, unos 15 días, pa, nueva vez Hasta 15 días, hasta o sea, puede 15. ser al otro puede día, ser puede antes, ser una correcto. semana. Hasta 15 días como máximo, para que el regidor de mayor edad pueda eh, convocar a una nueva elección y poder eh, a limar la pereza o resolver los impactos ¿Pudieran para... cambiarse las propuestas o tiene que ser con las dos mismas? No, no. La no. Todos los regidores somos más... candidatos en esa elección, porque no hay no hay limitante. La sorpresa fue porque... ¿El voto en blanco? Eh, no, no, eso, eso era un secreto de la todos. La sorpresa fue, fue el presidente actual que presentó una candidatura cuando era quien aspiraba, 15, 10 minutos antes nos dijeron que la línea del partido iba a ser la doctora Evelyn de la Cruz, Evelyn. porque se, se produjo una, una reunión el día antes de la comisión ejecutiva, el presidente del partido nos dijo a nosotros que se, nos, se iba a reunir con nosotros para eh, darnos la resolución, no se reunió, no nos llamó el encargado electoral, que es Julio Lizardo, ni el, ni el secretario que es Ramón Antonio, el gallego. Y diez minutos antes, ya cuando veníamos de, de, del parquecito, de hacer los honores, mire, eh, nos jalaron un cuarto intermedio. Nos dijeron quién iba a ser el presidente, pero no así, nos dijeron quién iba a ser el vice. Nosotros como, como regidor que acatamos la línea, votamos por, por la doctora Evelyn de la Cruz. Hubo una sorpresa donde el presidente actual aglutinó seis regidores. Eso me lleva a mí a una reflexión porque una candidatura que no se ha hablado que no se ha dicho nada y que consiste propuesta? de la noche a la mañana seis votos porque eh, debemos eh, reunirnos debemos eh, eh, cómo se dice la palabra eh, consensuar, consensuar consensuar porque algo no anda bien entonces yo mismo he eh, tomado unos cuantos días me a las dos un poquito porque se me cuestionó muchísimo no sé por qué porque al ser el secretario de esa sesión las cámaras estaban frente a mí, o sea, si quisieran ver cuál fue mi votación, nada más tienen que buscar los mismos camarógrafos de Telenor o las mismas cámaras, porque todo el mundo estaba alrededor mío, porque en ese momento el centro de atracción era el secretario, porque es quien tiene las boletas, es quien las distribuye, es quien las cuenta, y el voto, es de que es secreto, pero no es tan secreto, porque los camarógrafos y todo el mundo está alrededor, o sea que no fue ningún secreto, porque tú tienes que poner la boleta encima y marcar. Bueno, buscarla ahora es culpable, es la... Es la los parece, errores de otros sí. quieren... Mira una cosa, Richard. En ese sentido, respecto a lo que es la decisión hacia el nuevo bufete directivo que ha de tomar en los próximos días, una pregunta dentro de la que quiero hacer. Claro. El regidor de mayor edad... ¿Ha convocado a esa sesión? Todavía no ha convocado. No, no tenemos fecha. No Bien. hay fecha. Pero entendiendo que se revierte lo que fue el proyecto de Peña Gómez respecto a la fórmula de oro. De los PLDistas. Bueno, pero... crear una... la fórmula, la, la, la la fórmula regla de, oro. de oro en los sí. PLDistas, porque en ese momento eh, tenían mayoría de, de ayuntamientos y en... Ahora de, de no permitir una revolución de los regidores, ellos agarran y donde ellos tienen la mayoría, obviamente que el alcalde, donde gana el alcalde de ellos, ellos tienen mayoría de regidores y para no crear una revolución que algún regidor de oposición pudiese colarse, como habían estos líos Correcto. antes, ellos agarran y llegan a un pacto que fue muy específico. Ellos también enviaron aquí una carta, una comunicación de cuál era la regla de oro y, y aquí se interpretó como, como se entendió, o sea que... Tenemos también que revisar o sea, qué entendemos de en lo, parábola que, lo que lo escribieron. Parece que sí. Y lo interpreta en parábola. Se entiende, aquí Eje. se entiende las y cosas lo como lo bueno, Exactamente. Eso puede ser, pero, pero la pero verdad, es específico, no sé si ustedes tienen.. Sí, el... ahora bien, el partido en otras ocasiones le ha llamado para producir decisiones públicas no. municipales. No. Entonces, ¿qué hacen inmiscuyéndose? No. Es una prerrogativa que tiene el, la, la, la Comisión Ejecutiva, pero que él se reúne cuando se producen acciones. Yo entiendo que ese puede ser un preámbulo, porque somos modernos, de que haya un acercamiento. Entiendo que el presidente del partido tiene que tener más acercamiento con nuestro vocero y con nuestro, nuestra bancada de regidores, porque realmente ha estado un poquito lejano, claro, tiene sus compromisos de la ley de partido y todas estas cosas, y es nuevo en el cargo, porque ganó, ganó hace unos meses, pero ya es hora de que se acerque un poquito más y que la, la estructura del partido, eh, no, porque nosotros somos los representantes del PRM en la sala capitular, pero tienen que bajarnos las líneas eh, correspondientes y con tiempo para nosotros consensuarlas y llamar a los aliados. Pero una cosa, si ustedes son siete, Uh -huh. entre PRMistas y aliados. Sí. ¿No literario. se está reconociendo que el actual presidente es parte del PRM? Eh, ¿Cómo aliado? Mira, eh, yo hablé ayer con el presidente, bueno, ya no es presidente, ahora no, el, sí. el Consejo de Regidores no tiene presidente, con el colega Miguel Díaz Alejo, me llamaba ayer y hablábamos eh, unos cuantos tópicos, y él decía, pero es que yo no puedo darme por enterado de una decisión de tu partido si no me convocan, porque cuando yo iba a hacer, y cuando fue la doctora Evelyn, eh, hicimos primero una reunión en la casa de, de la finca de los familiares del alcalde, y vino vinieron hasta gente de la capital y no hubo problema. En la anterior, que donde él resultó, eh, también el partido con tiempo se, se, se, se eh, públicamente hizo un comunicado Hubieron algunos, algunas cosas, pero hizo un comunicado y salió a, con su candidatura y su plancha. Ahora, 10, 15 minutos antes, como que un poquito eh, eh, eh, de improvisación. O sea que nosotros como quiera acatamos la línea, pero cuando tú tratas con aliados, cuando tú tratas con un bloque de regidores, tú tienes que pasar la información con tiempo para dirigirla, para consensuarla y para ir a, a un escenario como este tan no solo. Cree, no cree usted... Bueno. A todas luces se ve un desorden, un poco de desorden. Sí. No desorden, partido, pero, pero pudies, pudies, pudo haberse un hecho partido mejor. partido que a nivel nacional es muy cuestionable de qué nivel de oposición está haciendo al gobierno. Donde, Yo cuestionaba eso esta donde, mañana. Donde más actividad actitud, más activismo, además, tiene la marcha Verde que ustedes mismos. Yo Mucha gente se temporada. queja de eso, aparte de aquí, de falta de comunicación con el señor alcalde y el propio PRM, se viera sí. como si él no le importa el partido. ¿Qué está no, yo, pasando? Yo creo que sí, que el alcalde, aunque tiene sus, sus, sus particularidades de, de, de acercamiento con el partido, pero no menos cierto es que dirigentes del partido están nombrados en el ayuntamiento y que son su gabinete de, de gobierno. Él pudiese tener su, su manera peculiar de, de, de acercamiento, que se lo respetamos, pero por lo menos hay, hay esa intención del alcalde de acercarse, aunque a veces toma decisiones y hay dirigentes del partido que lo cuestionan. Yo no puedo cuestionarlo porque yo en estos dos años he estado... De cerca con el alcalde, que hasta muchos epítetos me han dicho por, por defender la gestión de mi partido, que es lo que me corresponde como representante del partido revolucionario moderno en la sala capitular. Estoy de acuerdo. Mira una cosa. A la decisión del comité municipal, o cómo le llaman la que le dé La le bajó comisión el... ejecutiva del municipio. ¿Cómo le baja una línea 15 minutos antes? A ustedes cuatro, ¿con cuatro se gana? No. ¿Con cuánto que se gana? se gana? Siete de trece, o la mayoría de los, de los presentes. Pues los culpables son ellos mismos, porque con cuatro votos Hay no se gana. Hay dirigentes que lo han dicho así, yo entiendo que fue la manera tan, tan apresurada, porque la reunión se dio a las seis de la tarde del día antes. Creo que fue un desliz o, o, o, o una omisión de, del encargado... Eh, municipal, de, de asuntos municipales y del presidente, pero, pero el presidente se le puede no no no excusar, no, mudar, sí. no excusar, porque recordemos que también tenía un compromiso solemne en la capital, pero para eso tiene el presidente en funciones, tiene el secretario general, tiene el, el, el encargado de asuntos electorales, o sea, tiene un, un conglomerado y una estructuración de que pudiese, mm -hmm. pudo haberse eh, dado esa información, pudo haberse eh, consensuado con los aliados y esto no estuviera pasando. Eh, a, a mí mismo me han tratado de tildar de, de que yo no voté, de que esto. Eso me tiene sin cuidado porque el, el, el, el grandísimo está ahí y sabe cuál fue nuestra votación. Ahora, tú tienes que cuestionarte cuando tú le, le ofreces una candidatura presidencial a uno, después a otro y después lleva otro por, por, por la vice. Pues así fue. Así es la, el asunto. Entonces, ah, entonces, tú no puedes decir. Es una locura. Ah, ahí ya, eso es un, eso eso, no, un, un análisis yo, personal suyo. Lo digo yo. No, ¿Es, es lo que le quiero decir yo mismo. Eh, Traté de, de, de, de hablar con el presidente varias varias veces, duré tres meses y siempre nos decían pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo, entonces cuando los tres regidores, porque la doctora Evelyn no no realmente, aunque nos los dijo verbal, pero lo que no está escrito no cuenta, Él nos dijo pónganse de acuerdo y lo que nosotros hicimos fue buscar una plancha donde el, el colega Jesús Angelino presidía y nosotros íbamos a la vice. Y luego, entonces, cuando la, el día antes se, se produce la, la, la comisión ejecutiva, conocen la carta y deciden otra cosa. Que hasta nosotros, siendo presidente de la juventud del municipio, teníamos voz y voto. Entonces, como supuestamente éramos interesados, aunque no estábamos yendo a la presidencia, nos sacan de la comisión y no votamos, pero tampoco se reúnen con los regidores, que somos los que votamos el día de la, de la elección. Sobre todo, ¿cómo valora? Bueno, ya hay que estar en expectativas. Se supone que en los próximos días le convocarán a ustedes. Pero primero debe, debe producirse la reunión de su partido. Sí. Entonces, es lo que no entendemos. ¿Para qué se debe ese desorden? No diría ¿Qué desorden? Es, ¿Cómo yo, se justifica? Yo entiendo, yo entiendo que en las próximas horas, en los próximos días, porque tenemos 15 días hábiles, se producirá un encuentro con el alcalde, que, que prima porque tiene que... La, la, la regla de oro... Aunque no le da la prerrogativa a él a elegir, porque es muy específico, pero sí dice que tiene que estar a gusto con una elección dentro de su equipo de regidores, aliados y de su bloque. Tiene que producirse una reunión con el alcalde, tiene que producirse una reunión con el partido para alimar las y para resolver lo, los conflictos y los y también porque no para que se digan dentro de ese de ese porque tenemos que aprender a ser modernos tenemos que ya dejar de hacer aprender las cosas hacer hacia modernos. modernos antes se, se estilaba de que todo se era el público no no no nosotros tenemos que nosotros como jóvenes tenemos que ir llevando que todo se haga dentro del seno del partido esos es escándalos eso eso dime y direte público tenemos que ya irlo a... Muy eh, bien. Vamos a permitirle a la señora que nos traiga un cafecito para entonar, claro, para hacerle claro, la pregunta. Claro. Recibimos una carta dirigida por Gracias. el vicepresidente del PRM municipal. Gracias. Gracias. Donde contiene sanciones drásticas en contra de los regidores o de su, con, o de su bloque de regidores. Incluyendo que cuando más se necesita aliados, lo quiere expulsar. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, eso es una prerrogativa que esa persona tiene. Me lo, me lo preguntaron Me ayer. refiero al ingeniero Daniel. Cane Daniel Canela, que es el actual vicepresidente, y dirigió una carta. Ayer ayer nos la, no la, no, no cuestionaron en los noticieros de aquí, no teníamos conocimiento de ese documento. Me imagino que es a la, a la comisión ejecutiva que se lo escriba porque él no tiene prerrogativa de, de, de sancionar a nadie, porque el partido no es unipersonal. Tiene que ir a los organismos del partido y tiene que estar sustentado en un, en un sinnúmero de pruebas. Y pero cosas. Evelyn el año pasado no votó y la sancionaron. No hubo régimen de consecuencia, pero es, es, eso, eso es ella. Entonces yo entiendo, yo entiendo. ¿Cuál, ¿Qué privilegio tiene la doctora la, la, la, a felicitarla. No, es una gran mujer, es una gran luchadora eh, Yo entiendo que es muy buena si, si el partido la refrenda otra vez Pudiésemos eh, votar de nuevo Pero sería premiando las la, la deslealtades Pero nosotros somos un guardia del PRM Y siempre y cuando sea a favor del PRM Y la sociedad, ahí estaremos Ahora, nosotros dijimos que no podemos ser doble moral porque no podemos ir a la marcha verde, no podemos estar eh, eh, satanizando el gobierno y, y, y dentro de el bufete de que la plancha que se pretende llevar, llevar un peledeísta, porque entonces estamos siendo doble moral. Y eso es lo que se. ¿No creo que ustedes están abriendo esa brecha con simplemente fijarse en cuatro y no entender que deben estar unidos siete? Yo entiendo que debemos estar unidos. Por eso es que Canela debe re, por eso es. reitero que debe producirse una reunión con el alcalde con el presidente del partido, con el secretario general, porque yo creo que todavía estamos a tiempo de, de enderezar los entuertos que tenemos, pero hay dirigentes que a veces se, se, se creen por encima de, de los organismos uh -huh. que lo hacen público. ¿Cómo, por, ¿Cómo quién, por ejemplo? No, no, pues el mismo el comunicador está diciendo que hubo un, un, un dirigente, un vicepresidente municipal que envió una, una comunicación sancionando ya sancionando per se y sin pruebas sin ningún documento sancionando eh, aliados y sancionando dirigentes entonces qué dicen los reglamentos de ustedes pudiera ser el no, una de sanción por él tomar no, una comunicación le envía le envía a cualquiera nosotros los, los tres tres regidores de cuatro y, y eh, enviamos una comunicación poniéndonos de acuerdo y no, y, no, y, y y la comisión Determinó otra cosa, o sea que una comunicación que envíe cualquier persona, eso no, no tiene ningún así de lo legal. O sea que él es cualquier persona. No, uh -huh. no, no. O sea, cuando digo lo generalizo. O sea, uh -huh. hasta usted como comunicadora puede enviarle una comunicación al Comité municipal Ejecutivo Municipal y deben, deben leerla y darle cursos y, y darle respuesta uh -huh. mediante resolución. Mire, una uh -huh. cosa, es interesante lo que ustedes mismos se han creado. Debo decirlo así, lo que el propio PRM se ha creado. El escenario. El escenario producido por los tantos pensamientos. Yo tengo claro de que la presidenta o la candidata Evelyn. Eh, ¿la Doctora Evelyn de la Cruz. De la Cruz. Excelente mujer, ¿eh? Por, por información, estaba esperando ser elegida. Electa. Electa. Presidenta del Consejo y estaría pasando a la fila del PRD ¿Cómo? ¿Usted o sea, tiene si, le si le eligen Presidenta del Consejo Ella va a pasar Tengo a la información. La fila del PRD Yo, cre yo creo que, que esas, esas son informaciones bolas porque bueno. Tiene que producirse una acción Lo que para pasa el... es que su marido parece ser que el doctor Dice que se ha reunido varias veces con Luis Ernesto ¿Cómo? Tenemos que hablarlo así, claro a mí porque, no me consta, yo, tú sabes, yo no, sí, yo no puedo emitir un. Pero juicio. a mí me pasaron esa información, yo debo reservar la fuente. Ya. Yeah. Pero, ¿qué está pasando? Yo no en creo, PRD? yo no creo, porque la, la doctora es una, una persona muy. Muy de muy de PRM. Line, muy eso de PRM. Lo que yo se la ha jugado por el eso partido, se la ha jugado con, con el equipo de, de Hipólito Mejía también. Entonces, no, no creo, no creo, realmente no creo que la doctora. Pues yo estoy. Te, te, eh, eh, sepultándose. ¿no? Yo yo daría la cabeza. El que se va al PRD se sepulta. El que va al gobierno ahora mismo con la tendencia que hay para salir bueno, del gobierno. Y me gustaría saber tu opinión ahí mismo de la ley de partido recién nuevecita. Mira, la, la ley de de treinta No es lo que 18, la sociedad esperaba. Pero por lo menos <risa> no, ya tenemos regulado por, por, por representantes de, de los partidos. Se apoyó la, la ley porque de yo estuve dentro padres. de una reunión se apoyó la ley para por lo menos empezar a tener un marco jurídico dentro de lo que es los partidos. O sea, que piensa igual que Palizas. Realmente sí. debería... De, para debe mí Palizas se... Sí, pero se, es, se es mejor estar un poquito controlado porque no son leyes estáticas. O sea, todas las enmiendas que deben hacerse para, para el fortalecimiento, para el crecimiento, para la normatización de los partidos, ya deben hacerse en un marco regulatorio que ya lo tenemos ahí. En, en esa misma ley 33, sanciona el transfugismo. Sí, pero realmente... Aunque lo, lo, lo sanciona per se, pero hasta que el reglamento no te lo, no te lo eh, eh, promulguen, no tiene ninguna validez hasta, hasta el momento. Sí. O sea, yo quiero que debe, debe salir ahora mismo. Debería el presidente elaborar el si reglamento. Si tienen voluntad. Si tienen voluntad, es que no la tienen. Realmente, eh, se, porque se estaba jugando a que este no me apoye, que a este me apoye para no tener nada. Entonces, según dentro de la reunión donde yo estuve, se a, decidió apoyar, una parte de la, de, la, de la ley de partido para, para ya tener un marco Entonces en ese marco vamos a ir fortando, fortaleciéndonos a medida que, que vamos necesitando Pero ya por lo menos tenemos regulaciones Ya por lo menos tenemos Eso es un mensaje para el que quiera irse ahora mismo del PRM para el todavía, partido todavía, En cualquier momento que te, te va a salir se va a reglamento pueden ir hasta que salga el reglamento realmente. O sea, es que... no, Nosotros no podemos realmente establecer que se vaya nadie pero es porque el que se va Ay, se que... sepulta, porque ni vale donde se va, ni vale donde estaba. Entonces, oh. hay muchísimos casos específicos, hay recientes, de gente que se fueron y que pensaban una cosa. Que el puede ser candidato a síndico. ¿Él llevó esa, esa potabilidad con, con no, su... No, sé, no sé, porque su... realmente no nos reunimos con él, porque nosotros, para nosotros el PRD, el PLD no tiene ningún atractivo, porque primero yo tengo que defender mi clase, mi clase es la juventud, y dentro del PLD no hay una cuota, aunque lo dicen mucho que la juventud que la juventud, bueno, pero no demás, hay una cuota. Y ahí que ha hecho un trabajo. Pero ya Robiani, ¿qué edad tiene Robiani? Ya, no, si, es por, si es por edad, Robián, aunque es, ha, ha sido una de, la, de las mejores gestiones, porque te lo puedo decir, porque ha sido incluyente. Hay que reconocer. Hay que, ha sido muy incluyente, Robián. Sí, cosa que antes era, se estilaba, que por ejemplo que las becas eran para los hijos de los funcionarios. Ha democratizado era, el servicio. Realmente por eso nosotros participamos en el premio de la juventud. Porque vimos el, el, el marco regulatorio, vimos cómo, cómo se estaban haciendo los, los aprestos de la organización y cómo era incluyente hacia todo el mundo. Que nosotros participamos y ganamos en el municipio y ganamos lo nacional. O sea, no es verdad que un, que un contrario va a querer premiar a, a su contrario para se, a, seguir acrecentándole el currículum. O sea que te dice que Robiani ha hecho Raquel, una buena gestión. Sería interesante saber cómo se va a definir el Consejo de Regidores. Yo creo que dentro con, de, una, con el alcalde. Con y... Una posición, primero la experiencia de Miguel Ángel Díaz. Sabe amarrar. Y no, no solo eso. Tiene eh, 24 años no, ahí, por no por el gusto. ¿eh? Pero no solo eso, conocimiento. Porque no creo que la doctora, con todas las virtudes, pueda mantener un consejo atado a la institucionalidad. Un año preelectoral. Y un ¿no? año preelectoral. Yo creo que es, al, que al propio alcalde le convendría tener a, al propio presidente a, a mira yo ahí no ahí yo no me inmiscuyo porque eso es un asunto de, de, de, de mi partido y que yo no puedo porque de, tenerlo determinar. en contra también resultaría Pero para él y para a decir quien venga que en, en nuestro municipio tiene dos personas que son dos grandes municipalistas que de los cuales de, de los dos yo, yo he sacado muchas experiencias que la la, la, la, la la experiencia del presidente actual Miguel Díaz Alejo y Altagracia Rosa que mira, y es contrario, pero es una gran municipalista. Entonces, esas esa dos personas, tenerla en un mismo ayuntamiento y nosotros como nueva experiencia de, de, de, como, como regidor ha sido muy fructífero y por eso hemos sido un poquito, y, y se puede decir como, como porque es que para que te digan las cosas, que hemos sido exitosos como regidor porque hemos aprendido de, de dos grandes ahí adentro. Realmente sí. Pero Dos polos opuestos, pero, pero los conocimientos en el centro y uno con un esponja, hemos aprendido mucho Institucionalmente. Realmente. Ambos, han sido dos institucionalistas. Okay. Pero me refiero ahora una institucionalmente, siendo un año preelectoral, el que va a dirigir 2018-2019, la sala capitular con asuntos de escándalo que están pendientes de, de esclarecer el rol que ha jugado la sala en esos casos sí. la yo conveniencia te puedo quién decir. Usted... ¿cuáles decir? son los éxitos? yo te puedo decir venimos? que el alcalde Alex día ha sido privilegiado porque cuando usted fue el regidor, querido colega yo yo una vez fui a, a, una, a una sesión y eso era un pleito constante aún todo el mundo tenemos nuestras posiciones personales pero se da en el marco del respeto se den en el marco de, antes, de la institucionalidad. Antes no se respetaba nadie. Eh, ahí habían problemas, ahí antes. Los y, no en, diría, y no aquí, en diría. el país entero, los, los, los bueno, regidores de oposición... Eh, pero usted las discusiones eh, ajustadas al respeto. Pero o... no, pero se llevaba a lo personal, porque usted usted tiene información desde lo que pasaba ahí cuando usted fue regidor. Bueno, habían, hab, eh, se me, me, se me, me dice que, mencionar alguno que por hasta no armado responde. se iba a la sala a capitular. Y, no, y, sí. ahí se, se limitó, porque desde un principio... Pero, pero ¿por qué se limitó? Porque claro. habían problemas entre el alcalde y presidente, entre el alcalde y regidores, y se iba armado, los, lo, lo, las discusiones del consejo se llevaban a lo personal, aquí no aquí. Todo el mundo externa su, su posición, inmediatamente o se recesa para el almuerzo, o, se, o termina la sesión, eso quedó ahí adentro, bueno, nosotros comemos pues juntos. La hay, una, hay una familiaridad ahí adentro, uh -huh. el consejo de regidores con todo y, y lo que dice el comunicador que ha pasado ha sido uno de los consejos más compactos y que ha trabajado por, por, por el municipio de San Francisco de Macorís apoyando 100% todas las iniciativas del alcalde y ahí están los resultados. Usted ha mejorado físicamente la sala, el salón de reuniones, sí. qué bueno. Le han, tenido, le han puesto tecnología, micrófonos modernos. Estamos modernizando. Muy a... bien. Ha sido noticia la protesta de la vicealcaldesa, colocarse McIntyre como señal en la, en la boca, como señal de censura, porque a ella supuesto no le colocaron uno. Todos dicen ah, que ya tiene voz, pero no voto. Y que puede hablar con el del presidente, con, con el, el no, la, alcalde. La, la ley 176 okay. ¿Por y ¿Por qué no ponerle un micrófono a la pobre visa? Alcalde? No, realmente fue una forma es muy jocosa de, de protestar. Pero pero pocosa, dentro de, no. mi, dentro de mi, mi, mi manera de pensar, yo creo que aunque se le pudiese poner porque no, no hay problema. ¿En qué pero daña es, eso? En nada. Pero que estaban probando, primera vez que la usábamos. Entonces, es tanta que la tableta que, que va para, para los controles, que lo debe tener el presidente, lo tenía la, una, una de, la, de las asistentes, porque no llegó la porque que... ¿Por qué no se le manda. olvidó el de un regidor? El micrófono de uno de los regidores que votan. Y una, el alcalde ella es quien le, es una le da la palabra. También. Claro, claro, pero la ley establece que quien le da el, el turno, el, la, la palabra, es... El alcalde, ella se lo solicita al alcalde, el alcalde se lo solicita al presidente, y entonces ahí tiene. Entonces, como me imagino que ¿Qué pasa? en eso fue que pensaron. Es que históricamente se ha marginado el papel de la mujer. Y, ha tenido eh, mucha principalía nuestra ¿no? bueno, alcaldesa. porque ella se impuesta. Le gusta trabajar. Y déjame decirte que en favor de ella, el, el capítulo de educación, salud y género, el 4%, tiene gracias al trabajo de ella, la encargada de, de la mujer, la de niños, niños y adolescentes tiene un programa del año completo y se ha ido desarrollando gracias a que hicimos una mesa gracias. de trabajo hice, hicimos una mesa de trabajo que eso es una, un logro de, de, de esta gestión eh, y se establecieron eh, programas destinados a la, a la juventud a la, a los envejecientes a las niñas niños adolescentes y al deporte Gracias a esa mesa de trabajo que se hizo de género Entonces, ¿quién se va a definir? ¿Cómo se va a definir esta sala? Yo entiendo que se va a definir con una reunión Del alcalde, con el presidente Y, ¿Y con los, y los, y lo, no, los regidores y aliados Yo entiendo que ahí Gracias a, a, a lo que pudiese salir de ahí Vamos a salir eh, fortalecidos Yo soy de los que cree que ya el, el voto de Cuchito No tiene valor, debe de elegirse entre 12 Yo creo que el, el colega Rafael Alejo eh, va, va a votar porque tú votar en blanco votar? Es, es una falta de respeto a lo que te eligieron. Usted tiene que estar. Pero a él favor. dice que hay la corrupción. Por él es parte porque por, la, pues entonces que sea responsable. Y ustedes la no piensan exigirle porque a él que públicamente claro, que él explique y demuestre él, esa corrupción. Él, él, él está supuesto. No ustedes Pero como recuerda que nosotros tenemos un escenario que es la, la, la sesión ordinaria de la sala capitular. Pero lo hizo y público, yo, fuera de una ahí. Una vez él hizo lo mismo y yo me paré y tomé el turno y le, y, lo, y lo le, le ¿Lo reté, le, lo emplacé a que a que dijera cuáles eran los regidores bien. que, que estaban recibiendo sobornos y no tuvo la capacidad de, de, de, de, de decir nombres. Bueno. Entonces, yo no, no hablo por redes, yo no hablo por chat, yo no hablo por, en, en programa, yo hablo en la sala capitular que es mi curul y donde yo tengo voz y voto. Muy bien, gracias Richard. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, es un placer. Muy bien. Y siempre yo a la espero hora. Espero que que Sería salga un honor estar aquí siempre. Mejor. Como no, muchas gracias Richard Tejada, gracias por haber estado con nosotros, regidor más joven del Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Nos toca una breve pausa, retornamos con más.